encantada de saludarte. Mi nombre es Pilar Laguna Sánchez y vamos a compartir durante este semestre una materia muy práctica como es Dirección Financiera 2 Durante el curso nos acercaremos a la valoración de activos financieros y la gestión de carteras de valores. Se trata de una materia muy nueva para la que utilizaremos conocimientos que has ido adquiriendo a lo largo de tu grado como son las matemáticas financieras y la estadística. El objetivo principal es aprender a valorar activos financieros individuales o mixtos, lo que conocemos por carteras de valores, con las principales herramientas y teorías. Nos moveremos en contextos de certeza, pero también de riesgo, incorporando su impacto en la toma de decisiones. Las empresas pueden o no cotizar en mercados organizados y nuestra misión es contar con el mayor número de evidencias que nos permitan gestionar los presupuestos de nuestros clientes, o los nuestros de la manera más eficiente. Te recomiendo que revises la guía docente para conocer exactamente las competencias que vamos a trabajar, pero si alguna me gustaría destacar es la capacidad para tomar decisiones de inversión financiera. Para lograrlo, antes tendrás que contar con el mayor número posible de herramientas y lo que es más importante, su análisis. Y todo esto lo vamos a hacer juntos, os facilitaré los materiales que servirán de base para tu aprendizaje por temas, pero no te olvides de revisar las lecturas complementarias o el resto de la bibliografía recomendada. No te preocupes que, como os he dicho, lo vamos a hacer juntos y para cada tema tendremos además del material las videoconferencias y todas las tutorías que puedas necesitar, unas veces presenciales y otras a través del aula virtual. Parte del trabajo lo harás de forma individual y otra será con el grupo y conmigo en clase o compartiendo dudas y comentarios a través de los foros. El temario está conformado por dos grandes bloques. Por un lado, la teoría del mercado eficiente, las bolsas de valores, análisis fundamental y técnico. Y la segunda parte, teoría de selección de carteras. Un total de ocho capítulos relacionados entre sí que debes seguir desde el principio. La evaluación consistirá en dos partes. Una a través del aula representará el 40% de la calificación y una segunda que supone el 60% restante presencial y eh, que coincidirá con la fecha de la convocatoria ordinaria. Las dos partes son revaluables en la convocatoria de junio. Todo esto vendrá claramente recogido en el aula virtual. Es importante que estemos en contacto. Me puedes escribir cuando lo necesites a través del correo del aula virtual. Así podremos concretar sesiones de tutorías o atender a tus dudas, aunque para dudas trabajaremos también con los foros del aula. Te invito a aprovechar todos los recursos que ponemos a tu disposición. En este breve vídeo de presentación solo tenía un objetivo, que es transmitirte mi ilusión e ilusionarte. Esta asignatura te puede acercar mucho a la realidad del mundo empresarial, pero eso pasará solo si tú quieres. ¿Te animas? Te espero. Nos vemos pronto.